Pensamos que hay una oportunidad, o sea, que existe realmente una oportunidad de renovarse, porque son tecnologías tan nuevas que al final no, no tenemos que esperar eh, para formarnos a que haya algo, ¿no? Hay mucha información y la mujer puede eh, conseguir esa información en cualquier foro. Y eh, esta oportunidad de, por ejemplo, el metaverso hace que haya mucha más, eh, sea todo más homogéneo, ¿no? Haya muchas más oportunidades para todos. La solución está en nosotras. La solución está en que nosotras vayamos hacia el objetivo, hacia la meta, no hacia solo el entorno, a mirar el entorno. Eh, tenemos referentes suficientes, Estamos empezando a visibilizar referentes que son de ahora y que sí que sirven desde la educación más temprana. También, cuando más mujeres tenemos tecnología, más fácil es que eduquemos a las siguientes generaciones y que vayamos impulsando y abriendo ese conocimiento. Diferentes es importante, el verte en un espejo, el, el, esa imagen siempre del sector TIC tan masculina, tan friki, pues genera cierto rechazo en las chicas jóvenes y es importante que vean que bueno hay mujeres estupendas, chicas jóvenes, eh, mujeres con mucha experiencia, muchos años en el sector y que, que bueno, es pues un sector con una, ple con una empleabilidad prácticamente plena y que hay que animarse en estos tiempos. Eh, yo creo que es, que es importante eh, visibilizarlo con eventos como, como este para que, para que las chicas que tengan esa inquietud pues no tengan ningún freno para, para dedicarse a esto si, si es lo que les gusta. Eh, entonces, bueno, yo creo que cada vez se está, se está eliminando más ese estigma o esa desigualdad, eh, como se podría decir, y, y cada vez hay más chicas. Entonces, bueno, yo creo que, que se está eliminando y, y las chicas venimos pisando fuerte y cada vez somos más. O sea, que no, no es un problema.